¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars. ¿Cómo estáis chicos? Hoy 23 de marzo, hace un año que Crash of Cars salió para móviles. Como veis en pantalla, un año en el que Crash of Cars ha experimentado nada más ni nada menos que 20 millones de descargas. Muchos nuevos coches y mapas que bueno, ya sabéis cuáles son. Y bueno chicos, esto va a ser un pequeño vídeo. En el que os voy a enseñar publicaciones que ha hecho la página de Facebook de Grass of Cards a lo largo de este último mes las ideas y los diseños que tenían hechos los diseñadores de Grass of Cards antes del lanzamiento del juego que a mí al menos me parece muy interesante y quién sabe si en un futuro veremos alguna de estas cositas en el juego vale chicos estaría muy bien que lo vieseis y bueno me voy a despedir me gustaría que dejaseis un buen like chicos eh, Nunca pido likes. Venga, vamos a pedir la increíble cifra de 100 likes. Vale, chicos, somos un canal pequeño, pero yo creo que vosotros podéis, ¿vale? 100 likes para el vídeo. Y bueno, suscribiros si no lo estáis. Si no lo estás, no sé a qué estás esperando. Y nos vemos en el próximo vídeo.